baygı dönüyor. <Gülüyor> ¿Sabes que la cosa es que la cosa es que la cosa nuestro ven en el colegio El Parque, el colegio de Juan Vicente Mora. Nos pensaron que sería arribar y que todos los chiquitos entraran normalmente a la esloganilla, pero resulta que nos han encontrado en un otro problema. Y así tenemos a José Luis Goñi, ahora sí me lo explica, que es el concejal de educación. José Luis, por favor, en temor y volverían que José Luis Goñi, que es el concejal de educación, nos contara qué es lo que ha pasado así, que no pueden entrar los chiquitos a escuela. Pues a les no menos cuart nos ha arribat una orden de, de par de la empresa de que nos entregaran les claus. clavos. En Consellería, pues bueno por esa hora, ya so, ha pasar más de una hora y en cara no no contesten de allá en, en, en un sentido afirmativo, pero el señor alcalde alex Davison acaba de donar la orden de que se entre y que después ya hablaremos. Ya pararemos. Bueno, anem a preguntar a algunos mares qué es lo que veo en ellos así, por favor. Usted me podría decir qué es lo que proba, qué? qué es lo que pasa. ¿Se que no saben res, de ya han mandado a estas chiquillas a importar, pero no saben bien res. Nos no saben que pero... que, nos esperen que falten los claws de... de estos dos son. Mira, res, no saben res. Vale, gracias. a ver. Un momento, anem a preguntar a mis mares, a ver qué es lo que les parece eso. Hola, a vos de estos y nos si conten algo de qué es lo que les parece. Si sabéis lo que vos han de contar, que a Uri y hay que entrena. Bueno, el alcalde, el alcalde Adir. Pasos en Pasas de Castañas. Sos es una poca vergüenza. Solo no que ya Que si el divendres se ja usa bien, nos a ver en avisar y seguir una semana o lo que a ver hace falta mes en el doble turno. Porque así y no fem res, ni entrem ni fem res. Bueno, ahora ya se ha donado la orden, el alcalde ha donar la orden de que los entren Porque es que la orden ha venido de Matí, de, de Valencia, de consellería diciendo que se ha en las claus y que no se entrara porque cara no estaba inaugurado oficialmente. Pero ahora el alcalde ya donó la orden, sí, sí, van a entrar ya El alcalde dona la orden y por lo visto van a entrar todos, ahora. Bueno, pero ya tenían ganas de que eso y se organizaba y las comenzaba. Sí, así que se avance, así que se avance. Bueno, anema preguntar también a unas chicas que van a colaborar escuela. ¿Vale? ganas de comenzar ya el horario normal o no? Sí, sí. ¿Os agradaba mes a la perna ti y perlas pra? Era molde rato, pero yo creo que estaba, sí, estaba probe. ¿Os agradaba mes la trehorari? No, porque también tenías que estar molde rato y te cansabes, pero tornar a Ferre y una... Este tampoco, va porque ni una hora mes. Este... Ahora ara estaré una hora mes de clase. Pues pero sí, no, no, es pesa, pero... Pero... no, no, Pero que tenemos recreo, eso sí que está guay, tiene recreo. Ah, bueno, el recreo sí, tiene recreo, recreo. de recreo! horas de recreo. Pero las clases han quedado boniques, están del vuestro gusto, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí de... De... No, Estarán calentetes. No tenemos tu fes. Si Que no son no. furnises. No, no, no, no. Pero en que tenemos un pavo de te tenía nada clásica. Pero el cabello está. Yo qué sé, le falta el es No tengo ni malta porque y además no la valen a casi ningún mestre. La calefacción chupada. ¿La no, menos cuando chelarse, ¿no? Bueno, pero.. Vale, muchas gracias, eh. Vale, eh? Así tiene mal al señor alcalde y podrían preguntarle. Exactamente qué es lo que ha pasado, porque todos dicen que no, que no se enteren, pero no saben ningún exactamente qué es lo que ha pasado. Por lo que veo, el responsable de la obra había recibido de la CEUA empresa la indicación que no se, se no, no se donara pas a la entrada de Siquech en las aulas hasta que no hubiera una orden de consellería. Pero per lo mismo, algún malantel o algo, porque en Consellería lo que han dicho es que el divendres estaban totalmente ya fijados de en que WIS entrara y que, bueno, que no había ningún problema para per a la utilización ya de las aulas. Entonces, pues, en fin, trata de, de aclarar la cuestión y, bueno, afortunadamente, pues, hemos podido conectar tanto en la Consellería, en los responsables, y en la empresa, y se ha resuelto el problema. Sí. afortunadamente bueno pues ahora son les de habitual y, y sí que están los comenzando a entrar en clase Esperemos que no tengan más complicaciones quizá sí, porque gracias estado toda la semana a pesar de estar pluguente pues utilizando todos los recursos posibles para ficar a punto las escuelas claro ya está estávamos... sí. o sea que llevamos el interés de que se comenzaron y las escuelas sí. de preparar el ayuntamiento efectivamente en los recursos para que esté en la punta uh -huh. Bueno, pues ahora sí, si... porque el ambiente Perfora también de los pares y todo eso era un poco revolucionar. Pero ahora ya está. un en el y... Ahora ahora ya está. El parque y ahora lo que quieren procurar es respetarlo y que se mantenga en ¡Oh! óptimas condiciones. Muy bien, Muy muchísimas gracias. Muchas gracias. Látigo, que no me trague. Bueno, ahora tenemos a otros, al director del colegio y ahora que hemos si dado la segunda opinión del tema. Hombre, pues no lo sé, yo pensando que ya estaba todo solucionado, eh, se dio la orden por escrito a los niños para que hoy empezase la clase con toda normalidad y cuál no sería mi sorpresa hoy a la hora de entrar que nos encontramos con que el encargado de la obra tiene la orden de su jefe directo de que retire las llaves y no se ocupen las aulas. Eh, menos mal que ya con anterioridad lo sabía el señor concejal de educación. ...y había iniciado las gestiones para que eso se solucionase... ...porque si no aquí podía haber un altercado de orden público... ...con todas las madres y los niños aquí esperando la entrada... ...y que no se hubiera producido... Eh, ...ha habido suerte, se ha solucionado el problema... ...y aunque con un poquito de retraso pues hemos podido ocupar las clases. Sí. ¿Eh? ¿Y las clases ya están completamente terminadas... ...¿ya está todo eh, de verdad para poderse ocupar? Sí, interiormente sí, interiormente está ya dotada con mobiliario... ...la luz y la calefacción... ...y bueno, quedan unos pequeños remates de limpieza de cristales... ...luego posteriormente limpieza de patio y ahí, no sé, ponerlo en debidas condiciones... ...y con respecto a donde van a estar los alumnos en Conte sí. ...ahora queda pendiente la finalización de los servicios... ...que yo me imagino que no tardarán mucho... ...porque las puertas, que era lo que nos entretenía la obra... ...ya han llegado y ahora me imagino que en breve ya estará todo ocupado con normalidad... ...porque hasta que no estén ocupados los servicios los niños tendrán que venir a utilizar los del pabellón central todos los niños de todo el... eh, sí sí sí pero bueno eh, como había un ánimo por parte de todas las personas implicadas en que se ocupasen cuanto antes pensamos que era preferible ocuparlas antes de que estuviesen los servicios y esperar que serán se terminados y este ha sido el motivo por el que hemos entrado antes bueno pues muchísimas gracias de nada a ver si y... esto funciona bien ¿Eh? Y, y tenemos colegio para muchos años más. Vale, me imagino que habrá una inauguración, ¿no? Yo me parece que por parte del Ayuntamiento está previsto hacer algo y por parte de la APA también, pero vamos, ya eh, más adelante. Sí. Sí. Pues muchísimas gracias, ¿eh? y lo dejamos que vaya a su trabajo. De acuerdo, gracias. gracias. estén en un aula de los que se inaugure Wii, de los que han comenzado en Wii y a veure si el mes tenemos para contar algo y, bueno, ¿cómo está Perdins? Sí. Muy buenas días. Bueno, el señor profesor, ¿nos podría decir qué tal? ¿Cómo se encuentra el pues, aula? El aula en, el en silencio, lo verá un poquito ¿no? Sí, sí, muy silenciosa <risa> o sea. No, pero bien, bastante sí. bien Pues ya nos hemos, hemos aclimatado un poco a la clase Que hemos tenido un poquillo de frío y esas cosas Pero ya sí. vamos funcionando bien ¿Y la clase qué tal se encuentra? Los servicios? O sea, las instalaciones y bueno, demás, ¿qué las le parece? instalaciones, mmm, yo la encuentro bastante bien Tanto la calefacción ahora que está funcionando Y la luz que tenemos, ¿no? Y vamos hace unos días que funciona la luz eléctrica Lo cual quiere decir que nos vemos estupendamente Como yo creo que va a estar Sí, después del altercado que ha habido a la puerta Que no podíamos entrar Los niños ahora eh, ya Yo responden... pienso que tampoco se esperaba este momento A nosotros nos dijeron a las nueve y media la entrada ¿no? Lo que pasa que ha sido, yo creo que esto puede ocurrir y, y los más desesperados estaban ellos Me han dicho que se han quedado con los pies el agua, ¿no? El agua. Que han pasado un poquito de frío Pero yo creo que ya se están calentando A pesar de que la luz no la tenemos todavía no <risa> No, creo que le han, han ido un corte, pero creo que están arreglando por ahí. Pero yo creo que sí. Enseguida estará todo en sí, marcha. Sí, sí, yo creo que sí. Entonces ahora tendrán muchas ganas de aprender y de estudiar. Hombre, yo pienso es una casa bastante maja y, y aprenden mucho, ¿no? Mm. Saben bastante. Yo creo que si puedo hacer alguna pregunta con ellos, yo creo vale. que... Vale. Ellos... Bueno, teníais muchas ganas. ¿Teníais muchas ganas de comenzar ya el horario normal? Sí, sí. ¿Eh? Y que a estudiar un mes porque tengo mucho hora a mes de trabajo, ¿no? sí va a contarme algo? Ah, sí, a ver, ¿qué hemos conté. Pues que estoy muy contento de tener una clase nueva y que estamos bien. Vale, pues eso es muy talagador para tú y para todos los otros chicos, ¿eh? Gracias. De nada. Bueno, pues anémadis al mestre que done clase tranquilamente, que ya han perdido una hora y no vuelven que pérdame STEMS. ¿eh? Muchísimas gracias por estar a atendernos para Televisión Carlet. Muchas gracias. Ahora nos en la clase de SMS Chiconinos, en la clase de Manolita. Manolita. En Caracas no está completamente acabado, ¿qué te parece el cambio? De estar en el hospital ahora estar así. Es como si tornar a estar una travega en casa. O sea que tenía muchos ganes, ¿no? Pues sí, eh? allí no se podía estar. Más chicotet y más aumentado, pero ya estamos así. Estoy así. Pues volve, ¿y estos colinos qué tal se parten? Hoy oh, volve. ¿Es agradable el cambio o no? Están haciendo algo extrañados, porque es en cara no se va a pero se agradará yo creo que sí vale pues muchas gracias se Lolita y hasta la otra vale adiós <tose> Lo que estén viendo es que los bancos están todo charrímech y después tenemos un spy muy grande así. espera que es, Manolita? Pues es para hacer gimnasia y trabajar de como que es lo que es fa falta así que si el día que plau pues también tenemos muchas muchas spy para jugar. Uh -huh, porque no es que pintar o hacer cosetes dices, lo que es es que se me echen, ¿no? No, también pinten y también fan cosetes dios que plou o esas cosas que ven en poquets, han fin lo que pueden uh... Muchísimas gracias. ¿Qué? bueno así, ¿Te bueno, ah, así tenemos que a juan ramón que es el mestre de abres que se ocupa de toda la renovación del colache mm. Juan vicente mora mm. bueno ahora vos tenéis país que es el que me sabe qué es lo que ha pasado por lo menos no. al que le van no, pues, a la noticia no del esclavo no, a mí lo que pasa es que yo tinto tengo ¿sí, no entonces para el jefe me dijo juan no des las llaves por si acaso pasase algo y hasta que consellería no venga oficialmente a darla, porque, claro, una cosa particular, te regla, pero una cosa oficial. Entonces, claro, yo fui a este de Matierre, y digo, no se entra, claro, a mí me manda la empresa, que es el que me paga. Entonces, no es como antes, a estar hablando de consellería el secretario de allí, a estado estar hablando así el consejero, este, el consejero así de educación. Y se arreglan. No mensajes ha se ha arreglado, ha haber habido una mala interpretación de que si las árboles estaban en condiciones de entrar, yo dicho que sí, igual está uy, que hace 15 días, pero que, que no, una mala interpretación de parábulos, pero no, es que ya está todo solucionado y arreglado. Si esto ¿eh? si y para ti, ni que hecha así, ya que desearlo, ya debe está... si tiene la calefacción y la llum ya, todavía marcha. ¿eh? a está trabajando, a marcha en para que puedan entrar, a vos y tampoco entraben. Ya está todo arreglado, no pasa Al final. Ya están todos jeans y no ya no la cosa va en marcha. Bueno, ya vos, ¿qué le quedan cara a hacer así? No, Reis, acabar los aseos estos que no entraben en el presupuesto. Y sí. estén acabando, ahora vindo el cristalero, también ha hecho esta semana creo que ya se todo acabado. Vale, pues muchísimas gracias no por estar con nosotros en Televisión Carlet. Gracias. gracias. vale Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hicimos nos de todos ustedes después de las entrevistas que han en en las personas eh, como ahora el director, el alcalde, el, el concejal de Educación, el señor constructor que era el encargado de las obras. Eh, hoy nos hemos en cara eh, en un problema que no esperábamos porque nosotros lo que hoy veníamos a filmar era la entrada normal a la escuela en el horario normal y el problemilla este nos lo hemos encontrado sin esperar, no sé, no. De todas maneras, ya vimos visto ustedes lo que tenían y la opinión de todos. Sin ser més los DGM en... en el parque.